Ya me aparece el live, entonces debería asumir que ya estamos en Facebook. Sí, ya estamos. Genial, a ver. Te lo estoy actualizando acá, pero me imagino que ya aparecerá. Eh, a ver, le voy a dar un par de segundos y, y ya comienza. Uh -huh. Está bien. Sí, ya está. A ver, ahí va. Eh, bueno. Buenas tardes eh, con todas y todos a lo que nos están viendo en la transmisión de Facebook. Eh, mi nombre es Carlos, soy director de políticas públicas de Hyperderecho y el día de hoy estamos haciendo esta transmisión porque estamos muy contentos de presentarles el reporte ¿Quién define tus datos? 2020. Esta iniciativa se ha realizado con el apoyo de la Electronic Frontier Foundation eh, y el día de hoy vamos a hacer una presentación breve de qué contiene este reporte, digamos, por qué es importante conocer los hallazgos que nosotros vamos a presentar. Eh, además nos acompaña el día de hoy eh, Lorena, que también del equipo de Hiperderecho y que nos va a apoyar con, con la transmisión, pero también Veridiana Limonti de la Electronic Frontier Foundation, que también nos va a hablar un poco de esta iniciativa, cómo es que se inició, cuál es, digamos, el contexto en el cual se produce. Eh, mientras que yo voy a tratar ya de los hallazgos del reporte que corresponde al Perú. Entonces, habiendo dicho esto, eh, te doy la, la, la, la palabra viridiana para, para que te presentes y para que nos cuentes un poco de qué cosa se trata esto del de reporte de Kine Fiends de y de dónde viene y para, y para qué sirve. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos también. Como decía Carlos, mi nombre es Veridiana. Yo soy analista de políticas públicas para la América Latina de la Electronic Frontier Foundation, que es una organización que está basada en los Estados Unidos, pero que tiene trabajo eh, de manera global en términos de libertad de expresión, privacidad, defensa de la innovación. Y eh, voy a poner aquí una presentación, compartir pantalla con ustedes para que podamos hablar más específicamente de ese proyecto. A ver, bueno, entonces ¿Quién defiende tus datos? es un proyecto que tenemos en América Latina y, y España, en algunos países de América Latina y España. Como hablaba, la EFF Electronic Frontier Foundation es una organización que completa 30 años ese año, y he combatido, defendido el cifrado, combatido la vigilancia, defendido la libertad de expresión. Y uno de nuestros proyectos que ha empezado en 2011 ha sido Who Has Your Back, que eh, ha sido una, una iniciativa de verificar entre las empresas de Internet y las empresas de telecomunicaciones eh, los compromisos públicos de esas empresas con relación a la transparencia y la privacidad de los usuarios. Entonces nos preguntamos qué empresas se alinean con sus usuarios abrazando la transparencia en torno a las solicitudes de datos del gobierno y qué empresas se han resistido las exigencias del gobierno cuando son improcedentes o excesivamente amplias. Teniendo en cuenta que esas empresas tienen informaciones muy sensibles de nuestras comunicaciones, de nuestros desplazamientos, de nuestros hábitos, de nuestras relaciones. Entonces la manera como lidian sea en términos de ser transparentes, sea en términos de cómo lidian con las solicitudes del gobierno para acceder a nuestros datos, es muy importante. Y en ese sentido, eh, el proyecto busca promover buenas prácticas. Eh, partir de los compromisos y del piso que atrae la ley y impulsar una competencia entre las compañías más allá de la ley para defender la, la privacidad de los usuarios y garantizar la transparencia en cómo esas empresas recolectan, eh, comparten los datos de los usuarios y cuáles son las garantías que están involucradas en ese proceso. Eh, aquí es la investigación en 2011. Eh, si ven, por ejemplo, los criterios eran si eh, las empresas Avisaban los usuarios sobre eh, las solicitudes del gobierno, para su, sobre sus datos, si eran transparentes sobre las solicitudes del gobierno, por ejemplo, publicando informes de transparencia, si defendían los usuarios en juicio eh, frente a solicitudes del gobierno que fueran desproporcionadas o ilegales y si uh, luchaban por los usuarios en el Congreso en discusiones específicas que pasaban en cada año, uh, en puntos específicos que se evaluaba cómo las empresas habían o no reaccionado. Y la, la investigación trataba como, yo, de, trataba como yo, yo, yo he dicho, tanto con relación a empresas de Internet como empresas de telecomunicaciones. Y aquí, después de algunos años, un poco antes de empezarmos el proyecto o de, de una versión inspirada en el proyecto Who Has Your Back? empezado a, a, a, en, en América Latina. Eso había sido, bueno, mucho, mucho más estrellas en la tabla. Y, y lo importante también en este proyecto es eh, in, impulsar también un diálogo con las empresas sobre la importancia de todos sus puntos y discutir con las empresas las maneras en que se puede avanzar. no Entonces ese, eso también es importante en términos de eh, crear ese canal de diálogo y de, y de charla y de avance en los temas que la investigación elige involucrarse y enfocarse. En 2015 tuvimos la idea de eh, pensar cómo sería hacer algo inspirado en ese proyecto de la EFF en América Latina, en otros países, eh, con, con estándares, claro, inspirados en los, en los estándares que aplicábamos y que aplicamos en la investigación de Who Has Your Back? Eh, pero adaptados a la realidad local de esos países, eh, buscando también los retos que podrían tener ahí. Y ahí empezamos a construir una red de colaboración que ya tenemos hoy en, nuevo pa en nueve países, eh, con las organizaciones que se pueden ver aquí, per Derecho ha sido una de las primeras, con un informe eh, en 2015, y eh, en esta página... Eh, de, del sitio de la EFF, si puede verificar eh, los distintos países que ya tienen reportes y informaciones más generales del proyecto en, en América Latina y e España. De manera muy general, solo a uh, compartir con ustedes algunos de los avances que verificamos en los últimos años en algunos ejemplos de países. Entonces, en Colombia, por ejemplo, con relación a transparencias en, en prácticas de bloqueo de sitios web, eh, de la empresa poner en, en, en sus informes de transparencia cuestiones sobre bloqueos de sitio web, eh, al inicio ninguna lo hacía, al final en 2020 cuatro de seis lo hacían eh, y también en informes de transparencia eh, empezamos con ninguna y en 2020 la mitad de las empresas evaluadas lo hacían. Eh, la práctica del informe de transparencia es fundamental también para brindar otras informaciones. Milicon, que es un, una empresa que actúa en otros países de la región con la marca Tigo, ha puesto una información importantísima en su informe de transparencia, no solo de este año, pero ya ha ya he hecho eso antes, de subrayar una práctica que existe en algunos países de la región, que es dar a autoridades de investigación acceso directo a sus redes móviles y la autoridad poder verificar directamente las informaciones sin ni siquiera tener que presentar a la, a la operadora de telecomunicaciones una autorización judicial. En el caso de Colombia, Millicom ni siquiera sabe eh, cuándo eh, la autoridad está haciendo una interceptación en su red móvil por cuenta de ese tipo de práctica, que es terrible en términos de transparencia y control público sobre cómo los gobiernos están vigilando o haciendo investigaciones con sus ciudadanos. En Internet LED, que es, la, que es una organización en Brasil, se verifica un padrón, un estándar interesante con relación a, a las empresas que defienden sus usuarios en juicio. Es algo que de manera común se verifica en los informes y es una cuestión interesante todavía. Con informes de transparencia se queda corto en relación a otros países. Y derechos digitales en Chile eh, ha avanzado, ha avanzado mucho en términos de trans, informes de transparencia y lineamientos guía de cómo las autoridades, co, cómo las empresas entregan datos a las autoridades. Carlos va a explicar eso un poco mejor en la presentación sobre Perú. Eh, y también un punto sobre la notificación que Carlos va a a también presentar un poco más en la presentación de Perú eh, en Chile también ha tenido algunos avances en relación a esto que podemos discutir más adelante de manera general lo que vemos en términos de retos eh, y avances es um, las políticas de privacidad tienen uh, son son son avances en ese sentido en la región pero todavía hay necesidad de localizar más esas políticas. Muchas veces en algunos países eh, son políticas globales y las políticas locales no tienen todos los detalles. Eh, también los informes de transparencia sí vemos en algunas empresas y no en otras. Las guías también sí vemos en algunas empresas y no en otras. Eh, la notificación de los usuarios es, es un reto y la cuestión de la autorización judicial también cambia de país para país. Ah, bueno, aquí está. Eh, también cambia de, cambia de país para país. Un punto importante en la región es la garantía de autorización judicial también para acceder a datos de comunicaciones y no solo al contenido de comunicaciones. Eh, nosotros tenemos legislaciones más o menos protectivas en ese sentido y, y un punto que nos parece muy importante es que eh, si comprenda que tanto los datos que están relacionados a la comunicación como la localización, como los registros, merecen la misma protección que el contenido, porque son tan o a veces más reveladores que el propio contenido. Eh, muy bien, um, aquí es un post que publicamos recientemente sobre eh, la necesidad de los gobiernos en América Latina tener más compromisos con la transparencia de sus prácticas de vigilancia. sí deben deben asegurar la seguridad nacional, sí deben hacer investigaciones criminales, pero es muy importante que eso se haga con medidas de transparencia y garantías para que no se abusen de de, de, de esos procedimientos, lo que es muy común en la, en la región. Eh, y, y ese y, y esa publicación está basada en una investigación que hicimos con colaboración con, con, lo, con, con la colaboración de la red que tenemos en el proyecto de quien defiende tus datos sobre, sobre los marcos lo, legales de distintos países, basados en esos principios de necesidad y proporcionalidad para la vigilancia en las comunicaciones. Aquí está la página de Perú que ustedes pueden acceder en el sitio necessaryandproportionate.org, eh, que tiene las principales cuestiones del marco legal, que está en diálogo con el punto que tenemos en la investigación de quién defiende tus datos. Entonces, bueno, esas son consideraciones iniciales. Muchas gracias. Muchas gracias, Veridiana. Eh, ni siquiera me queda nada que comentar respecto porque ha estado bien completa esa presentación, como para los que nos están escuchando pueden enterarse qué es esto de Jujas y Urbago, quién defiende sus datos, como le llamamos en la región. Eh, entonces, ahora lo que voy a hacer yo es voy a hacer una pequeña presentación en la que voy a comentar algunos de los hallazgos eh, del de reporte que hemos hecho para Perú para este año de quién defiende tus datos, un poco explicando la metodología eh, y también algunas cosas interesantes que hemos hallado y que tienen toda la conexión eh, con lo que Verían nos ha comentado. Eh, esta explicación no quiere abordar todos los puntos porque lo ideal sería que si ustedes quieren conocer cómo se evalúa específicamente a cada empresa, qué han hecho bien, qué han hecho mal, en qué pueden mejorar. Lo ideal es que puedan eh, ingresar al sitio del reporte que se encuentra en la página web de hiperderechos, hiperderechos.org, slash, eh, las siglas de quién define tus datos, eh, QDTD 2020. Allí lo van a poder eh, revisar. Este reporte además cuenta con un montón de pies de página en las que van a poder conocer todos los, eh, digamos, pormenores de cómo se evaluó, inclusive algunas respuestas que nos dieron las empresas. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es voy a hacer una breve introducción de qué es lo más interesante que van a encontrar en el reporte. Y con ello eh, les hago la invitación a quienes nos están escuchando, quienes nos van a escuchar luego de esta transmisión, porque este video se va a quedar en la página de Perrecho para que la puedan ver en cualquier momento. Eh, le, le, les llame la atención visitar la página y, y que puedan ver el reporte completo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a compartir mi página para poder mostrarles esta pequeña presentación que he preparado. Eh, a ver, a ver, a ver. Tengo que hacer algunos malabares aquí para, para que esto funcione. A ver, sure. Screen. ¿Dónde está mi presentación? A ver, tal vez aquí. Espero que se esté viendo mi, mi pantalla, me parece que sí. Ah, sí, genial. Bueno, empecemos con esto. Quién define tus datos 2020. Como Verianna ya lo comentó, esto es una iniciativa de, impulsada desde sus orígenes por la Electronic Frontier Foundation, pero era una iniciativa tan buena que no, digamos, eh, se perdía mucho con que se quedara solo en Estados Unidos. Entonces eh, hubo esta gran idea de que en los demás países de la región e inclusive fuera de la región, porque esto es un esto como, como lo ha mencionado brillana va más allá de, de digamos, de de los ámbitos en los que se encuentran y, y, y, digamos, vale para poder medir las prácticas de protección de privacidad que hay en el mundo. Eh, entonces, eh, este es el reporte que, que, que se realiza en Perú eh, y sobre el cual les voy a comentar eh, algunas cosas, tanto de procedimientos, eh, cómo se ha procedido a evaluar a las empresas eh, y qué es aquello que hemos encontrado de interesante. Esta presentación, como les comenté, no va a ser muy larga. La idea es un poco que se lleven, el, el, digamos, el, aquellos datos que son bien interesantes que van a encontrar de forma más detallada en el reporte y luego de ello voy a cerrar y me, me, me gustaría que en, en la siguiente parte, eh, si es que hay comentarios, eh, los lo, lo podamos recibir, si hay preguntas también, pero también quizás me gustaría eh, co, co, compartir con verían un poco todo el, el, el, el proceso de, de, de gestar esta, de este reporte, qué es lo que pasó en el camino, si es que eh, existieron cosas que vale la pena comentar para que ustedes que nos están escuchando y viendo la conozcan. Entonces, habiendo dicho esto, paso a explicarles un poco qué fue el, el, el reporte de quien defiende datos 2020. En general, eh, me, me, me gustaría empezar comunicándoles lo que seguramente eh, algunos de ustedes, si es que no varios de ustedes, quieren saber. ¿Cuáles fueron los resultados de, de, de este reporte? Entonces, voy a empezar mostrándoles los resultados finales que, digamos, es el, el último paso después de haber hecho las evaluaciones, las contrataciones y todo. El último paso es otorgar los puntajes y los puntajes para la edición de 2020 del reporte de quien defiende sus datos son estos. Como pueden ver, hay dos empresas, en este caso, Claro y Movistar, que son las que han obtenido los puntajes más altos. Eh, aprobatorios, además, teniendo en cuenta que hay siete categorías, luego los siguientes, luego lo sigue VITEL. Ahora, mientras que estos son los resultados, eh, que pueden ser de su interés claramente y, y por los cuales de repente algunos nos están siguiendo a, a, a través de esa transmisión para conocerlos, se preguntarán de dónde vienen, cómo han sido asignados, cuál ha sido eh, la técnica eh, o, o, o la logística detrás de, de, de, de lo que se ha hecho aquí. Y eso es lo que le voy a pasar a comentar ahora. Eh, para empezar, deben saber que los reportes de quienes tienen sus datos, no solo en Perú, sino en general en la región, suelen tener dos partes. Una es eh, una parte en la que evalúan cómo se encuentra el, el mercado de proveedores de servicio de, de Internet en, en el país. Eh, en nuestro caso, nosotros lo, lo enfocamos en el, en el análisis del mercado de telecomunicaciones. De allí seleccionamos a las empresas y son finalmente a las cuales evaluamos. Si a ustedes les interesa saber cómo va el mercado de las telecomunicaciones en Perú en este año, eh, seguramente encontrarán interesante esta, esta parte del reporte. La segunda que yo considero que es digamos el núcleo, el motivo por el cual existe quien defiende tus datos? es la evaluación de las empresas en base a ciertos criterios que nosotros hemos construido, partiendo de la experiencia inicial de, de Jujas yurbac creado por la IFF, con el fin de poder evaluar prácticas que empleen las empresas para poder proteger la privacidad de sus usuarios frente a solicitudes de acceso por parte de entidades del Estado. Ahora, con esto quiero mencionar algo que es clave para entender cuál es el valor que ofrecen los reportes de quién define sus datos. El primero es que estos criterios están basados, en, de nuevo, en, en, en el reporte inicial que, que, que, que realizó la, la IFF, pero también a lo largo de los años se han ido evolucionando un poco para adaptarse a los nuevos panoramas que, que, que enfrenta la región respecto a la protección de la privacidad. Eh, también hay que, hay, que, hay que tener en cuenta aquí que estos criterios no evalúan si las empresas cumplen la ley. Lo que evalúan es si las prácticas que asumen las empresas van más allá de la ley y hacen un esfuerzo adicional por eh, proteger la privacidad de sus, de sus usuarios. entonces eh, Piénsese este reporte como, digamos, eh, la fotografía de aquello que las empresas idealmente deberían hacer para poder eh, proteger la privacidad y, y los, en general los derechos de sus usuarios respecto a solicitudes por parte de, de los gobiernos. Entonces, no es un análisis de cumplimiento legal. Es más, eh, ¿qué es lo que se podría adoptar como buena práctica? Y a partir de ello... Hemos analizado qué hacen las empresas efectivamente para saber si cumple con estos criterios. Para la edición de 2020, que es la que nos presentamos hoy, nosotros hemos escogido finalmente siete criterios. Eh, lo voy a mencionar más, más adelante, eh, pero el que existan siete criterios es una evolución respecto de reportes anteriores, porque anteriormente han sido cinco, eh, en este año han sido siete. Los menciono brevemente, políticas de privacidad, autorización judicial, notificación usuarios, protocolos para requerimiento de información, transparencia, promoción de los derechos humanos y promoción de la seguridad digital. No me voy a detener a comentar cada uno de ellos porque todos están explicados en el reporte, pero la idea de cada una de estas categorías, que además al costado tienen un número que simboliza cuántos criterios tienen cada una de ellas, sirven con el propósito de poder evaluar si es que las empresas, mediante sus acciones, mediante sus políticas, mediante los contenidos que tienen en sus páginas web, alcanzan o no estos estándares que nosotros estamos proponiendo a partir de esos criterios de evaluación. Y aquí hago eh, un comentario que es importante y que muchas veces nos los preguntan. Por un lado tenemos esta metodología que son los criterios de evaluación que están explicados en el reporte. Ahora, ¿de qué manera nosotros comprobamos que las empresas cumplen con los criterios que nosotros hemos decidido colocar como una suerte de tamiz? La manera en que lo hacemos es una manera bastante curiosa, se las comento para los que nunca han visto un reporte de quién define sus datos o, o no han visto los de Perú. La manera en que nosotros lo hacemos es, literalmente, entrar a los sitios web, visitar eh, enlaces públicos y cualquier espacio dentro de internet que sea fácilmente accesible por los usuarios para desde allí obtener la información. ¿Por qué? Parte del valor de quien define sus datos es, más allá de brindar esta información a, a posibles consumidores y poder alentar a las empresas a que mejoren las prácticas que tienen respecto de la privacidad, es poder ponernos desde el lugar del usuario y solamente evaluar a las empresas en la medida en que ofrecen información respecto de si cumplen o no con estos con criterios. Eh, de tal manera que no solo nosotros al momento de investigar, sino cualquier usuario podría encontrar la misma información y por lo tanto validar que los criterios que nosotros utilizamos y cómo los evaluamos realmente se condicen con la realidad. Entonces, habiendo dicho eso, habiéndole explicado que hay estos criterios de evaluación, que para nosotros poder evaluar a las empresas nos hemos basado casi exclusivamente en revisar la información que está públicamente disponible en internet, les mostramos estos hallazgos que en mi opinión son, digamos, eh, algunas de las cosas más importantes que, que refleja el reporte de este año. La primera es que respecto de reportes de años anteriores, existen dos empresas que además son las que actualmente lideran el mercado, al menos en el segmento de acceso a, a Internet móvil, eh, que no solo tienen puntajes aprobatorios, lo que significa que han completado puntaje, digamos que, en este caso, dado que son siete criterios, tienen por lo menos eh, el, el puntaje completo en cuatro de ellos, sino además han, han tenido notas bastante altas. Curiosamente son las empresas que son líderes en el mercado de, de acceso a Internet móvil, pero además son dos empresas que a la hora en que nosotros hemos contactado a todas las empresas que han formado parte de esta evaluación son las que nos han contestado, nos han ofrecido algunos comentarios respecto no solo a reportes, sino a las evaluaciones individuales que nosotros hemos realizado sobre ellos. Eso es algo importante. Eh, lo van a ver después, pero es importante porque demuestra que este reporte y en general la manera en que el mundo ha evolucionado respecto a qué tan importante es la privacidad para la gente y, y para la gente que utiliza servicios de Internet, eh, revela que esto es algo que, digamos, ha pasado de tener tal vez una importancia relativa a ser algo muy importante, de tal manera que hay empresas que han avanzado mucho en, en, en este ámbito. ¿no? Lo segundo es que no solo estas dos empresas, sino las otras dos que han sido evaluadas, han tenido algo que yo voy a llamar un piso mínimo de cumplimiento, especialmente en dos categorías. Una de ellas son las políticas de privacidad. Y la otra es una categoría que es autorización judicial. En ambas, básicamente, evaluamos el cumplimiento de ciertas condiciones, como que haya publicada en Internet una política de privacidad que sea accesible, que contenga no solo la indicación de que se protegen datos, sino también metadatos. Y en el caso de autorización judicial, que haya información disponible que permita saber a un usuario cómo reacciona la empresa cuando una entidad del Estado quiere acceder a sus datos. ¿Les solicita eh, ciertos requisitos? Eh, ¿Tiene algún procedimiento estandarizado o no? ¿Y, y lo hace público? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo reacciona ante ello? Eh, en ambos ítems, diría yo que casi todas las empresas, porque me parece que una de ellas no cumple con uno de, de, de, de los tres ítems que conforman la categoría tanto de privacidad como de autorización judicial, han cumplido, lo que significa que hay un piso mínimo en todas las empresas que hemos evaluado este año y es algo que no ocurrió ni en el reporte anterior eh, ni en el primero que realizamos. Entonces, es algo que nos parece bueno en términos de que hay algún estándar mínimo aceptable eh, sobre el cual se puede empezar a construir mejores de desarrollos en este ámbito. ¿no? Un poco para terminar, eh, algo más que nos llama la atención. Eh, es algo respecto a una de las categorías que nosotros llamamos eh, notificación usuarios. La categoría de notificación usuarios, que no solo está en el reporte de Perú, sino también que está en, el, en los reportes de otros países de la región, califica que las empresas notifiquen a sus usuarios cuando han sido sujetas a, o, o sujetos a un pedido de acceso a sus datos por parte de diferentes entidades del Estado. A la hora en que nosotros hemos establecido este criterio, hemos mirado claramente las leyes del Perú. Lo que dicen las leyes del Perú respecto a solicitudes de este tipo, tanto de acceso a las comunicaciones o a los metadatos, por ejemplo, señala que mientras que un juez eh, realice una solicitud, las empresas están obligadas a cumplirlo, pero este mandato judicial tiene un término, específico. Una vez terminado el plazo que, que hay para cumplir este tipo de órdenes, cesa la obligación para las empresas de, digamos, mantener la reserva del, de, del caso. Entonces, desde ese momento o desde el momento en que ellas consideraron oportuno, esas empresas no tendrían ningún impedimento legal para notificar sus usuarios. Nosotros lo hemos entendido así, se ha entendido así también en otros países de la región que tienen normas parecidas a las de Perú respecto a estos temas. Pero en ninguna de las tres ediciones, ni siquiera en la actual, eh, las empresas han obtenido puntajes respecto si notifican a los usuarios. ¿Por qué? Eh, y esto es algo que hemos descubierto a partir no solo de nuestra investigación, sino también de los comentarios que nos han ofrecido las empresas que nos han contestado. Eh, y el comentario es el siguiente. Las empresas o parece haber consenso entre las empresas eh, que ofrecen ser, servicios de acceso a internet en el Perú que, esto no se puede hacer tanto por complicaciones legales como por complicaciones prácticas. Entonces, es algo que nos parece, por un lado, interesante de cara a poder eh, evaluar esta categoría para próximos reportes, pero también nos parece preocupante porque nos invita a pensar que desde el Estado eh, no se ha brindado la claridad suficiente como para que las empresas sepan si es que efectivamente pueden hacer algo que es eh, ideal, que es que comuniquen a los usuarios, de que sus datos han sido entregados bajo ciertos estándares, de tal manera que ellos puedan eventualmente ejercer algún tipo de derecho de defensa o que puedan hacer una fiscalización posterior de si alguna de estas instrucciones a su privacidad han sido justificadas o no. Es algo que a nosotros nos parece ideal, nos parece que las leyes peruanas lo permiten, pero hay esta poca claridad que ha hecho que las empresas en general nos hayan indicado que no lo pueden hacer. Entonces, es algo que... Si bien no es un hallazgo nuevo, es algo que nos invita a pensar cómo podemos mejorar el reporte, pero también cómo podemos mejorar la situación de la privacidad acá en el país. Finalmente, eh, comentar que a diferencia de otros años en los cuales teníamos una sola empresa que puntuaba siempre en esta categoría, que es la de transparencia, parece ser que publicar reportes de transparencia en las que se indiquen información diversa como sostenibilidad o ganancias o crecimiento institucional eh, también incluyen información respecto a las interacciones que tienen con el, con el Estado sobre todo aquellas que tienen que ver con solicitudes de acceso a la información de sus usuarios entonces hace, hace muy poco tiempo había una única empresa en Perú que cumplía con, con, con esta categoría pero nos alegra ver que en el reporte de este año han sido todas las empresas que ya cuentan con este tipo de reportes de transparencia. Nos parece además, viendo la experiencia en, otras, en otros países de la región, que esto está dejando de ser poco a poco eh, una, un hecho aislado o algo que hacen solamente empresas muy muy grandes que funcionan eh, de forma transnacional, pero una eh, se ha vuelto una preocupación de la mayoría de empresas y la mayoría de ellas está realizando el esfuerzo de de brindar esta información a sus usuarios eh, con el fin de poder eh, hacer más concreto el hecho de hacerles saber que se preocupan no solo por su privacidad, sino además que están cumpliendo las leyes a las que están obligadas en, en el país eh, y que afectan de alguna manera a otra este derecho. Quiero volver nuevamente al, al, al cuadro de resultados. Eh, espero que el, los hallazgos, la metodología y esta combinación de información que yo he intentado transmitir en, en, en, en esta presentación, les dé un poco idea de por qué las empresas han obtenido estos puntajes. Si quieren un resumen, perdón, si quieren algo más detallado, si quieren saber por qué uno obtuvo solo la mitad del puntaje o por qué uno no obtuvo ningún puntaje, eh, por qué una tiene más que la otra, lo pueden encontrar en el reporte eh, los invito a revisar eh, no solo lo, cómo se explican los puntajes, sino también los comentarios que algunas de las empresas nos han enviado y que algunas están reflejados dentro de los pies de página. Eh, es un reporte que contiene información bastante útil para quien quiera saber eh, cuáles estas empresas y en qué categoría se está comportando con mejores estándares de protección a, a, a su privacidad. Voy terminando con esto. Como pueden ver, eh, esto literalmente es la historia que, que, que, que, que, que contaba Veridiana, que es que en los primeros reportes nadie tenía estrellas o tenían muy pocas. Eh, el espíritu de, de, de quién define tus datos, o al menos es así como lo, lo entiendo yo, eh, además de servir para que la gente se entere de quién qué empresas son las que mejor protegen tu privacidad, era un poco servir de ese empuje que faltaba para que las empresas pudieran eh, mejorar sus prácticas. No solo para verse mejor, no solo para poder utilizar esto como una herramienta de marketing, sino porque funcionar mejor para sus usuarios las ayuda en, en, en múltiples maneras. Eh, entonces, de la misma manera que Veridiana muestra cómo eran los reportes iniciales y cómo la realidad empezó a cambiar a partir de los años, a partir del intercambio que existió no solo entre las empresas, entre las organizaciones que realizaban el reporte, los usuarios y la coyuntura en general, eh, han hecho que esta realidad cambie. ¿no? En el, y Perú no ha sido muy distinto. Como pueden ver, ahí está el, el consolidado de, de, de, de puntaje de 2015, que como ven, el, ninguna empresa tenía una estrella completa siquiera. Eh, Cómo la realidad cambia en 2019, eh, y cómo finalmente llegamos a 2020 en la que las puntuaciones son mejores, pero claramente no son perfectos y por lo tanto hay bastante campo para poder seguir mejorando en términos de protección de la privacidad como parte de, del trabajo que realizan las empresas. Entonces yo me detengo ahí. Eh, eso es lo que quería compartir con ustedes respecto de qué es lo más interesante que podrían encontrar en el reporte. Seguramente ustedes pueden considerar que hay cosas más interesantes y seguramente las van a encontrar en el reporte también. Eh, los invito a visitarlo, está disponible allí, están disponibles los otros también para que puedan ver esta evolución de las que les comento. Y ahora me detengo y, y, y, y me gustaría quizás darle de nuevo el pase a, a, a Beridiana. Me gustaría que si hay comentarios o preguntas a los que nos están siguiendo por Facebook u otras redes sociales, las pueden dejar. Eh, y te voy a pedir por favor, Lorena, que si hay nos los comentes para, para quizás a partir de esas preguntas o comentarios, y, y ir avanzando en una conversación de cómo ha sido este proceso. Porque lo que nosotros les hemos explicado, eh, digamos, es, son los resultados de, de todo el trabajo que se ha realizado. Pero me parece que hay, hay bastante valor en, en, en tener en cuenta cosas eh, que han ocurrido en el camino no y, y, y que no están reflejadas en el reporte, pero que son importantes para entender cómo el mercado de telecomunicaciones se comporta, cómo las empresas parecen haber asumido mejor su compromiso de proteger la privacidad eh, y todos esos temas relacionados. Entonces, yo te doy el pase, Veridiana. Eh, me gustaría eh, saber si a lo que he comentado yo quisieras eh, añadir algo, tal vez algo que se me pasó eh, y de ahí generar tal vez una conversación para, para poder comentar cómo, cómo ves tú el reporte de Perú respecto a tu experiencia con otros reportes, teniendo en cuenta que entiendo yo que tú has eh, colaborado con todas las organizaciones de la región que que realizan estos reportes, entonces me, me parece muy valioso tu input en esto. Sí, gracias. Bueno, eh, un punto que haciendo comentarios, verificando las, las distintas categorías, eh, algo que llama la atención, si ¿sí puedes poner en, el, en, en los hallazgos de este año, creo que sería en tu, en tu lámina. Sí. Mm, sí. <risa> A ver, sí. de hecho, voy a darle a, a, a dejar de compartir antes de, de que comparta. Está bien. Entonces, con relación a políticas de privacidad, por ejemplo, me parece muy, muy importante que todas las empresas eh, en ese año hayan recibido estrellas completas. ¿no? Y, pues... y un comentario en ese sentido es que no necesariamente los países que tienen leyes de protección de datos ya tienen todas las estrellas completas con sus empresas de telecomunicaciones ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tenemos países en que, mismo con leyes de protección de datos, las políticas de privacidad que están en el sitio web eh, tratan solo de los datos que se recaban en sí. el sitio o en las aplicaciones en línea y no tratan de manera general de, de, de, de la recolección y procesamiento de datos en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Entonces, eh, aún más si nosotros verificamos si está fácil de acceder, si el lenguaje es accesible eh, y, y si contiene otras informaciones importantes, como han verificado en ese reporte, por ejemplo, eh, uno, uno de los criterios si contiene informaciones de, de, de cómo se comparte datos con terceros. Entonces, a, al mismo tiempo, nosotros verificamos que sí, las empresas también están evolucionando en la manera como presentan esa información, ¿no? Eh, muchas veces, por ejemplo, en Brasil hay un video que se explica cómo se hace o hay eh, eh, charts con, de, con de, dibujos de cómo, de cómo se puede acceder, qué, qué se hace con los datos, qué datos se recolectan. Entonces, también se va evolucionando y se avanzando en la manera de presentar la información. Un otro punto que creo que sería interesante subrayar es eh, eh, lo que son los informes de transparencia y lo que son las guías o los protocolos de entrega eh, de datos a la autoridad. Los dos son fundamentales para que no solo los usuarios, pero la sociedad en general, tengan más información eh, con relación a cómo la ley se aplica o cómo la empresa interpreta la ley local a colaborar, al colaborar con las autoridades de investigación. Muchas veces las empresas tienen los protocolos, lo que nosotros llamamos de protocolos, son los procedimientos internos de las empresas para entregar los datos eh, que las autoridades de investigación, como la fiscalía o una orden judicial, solicitan. Muchas veces eso está en la ley, pero no se sabe exactamente. A veces hay cuestiones de interpretación o todavía no se sabe exactamente cómo se da esta colaboración. Entonces conocer esos procedimientos internos nos da mucho más información sobre cómo eso pasa. Por ejemplo, como yo he dicho eh, en y con el informe de transparencia, cuando hablan del acceso directo, ¿no? que no está claro de esa manera en la legislación de Colombia, por lo menos en mi evaluación. Eh, y el informe de transparencia. A veces las empresas utilizan el mismo documento para hablar de amblo, ambos, pero el informe de transparencia tiene un otro aspecto importante, que es conocer informaciones estadísticas agregadas de las solicitudes de datos de comunicación, de interceptación y de otros datos como registros telefónicos, datos de localización y todo, y datos de los usuarios como nombre, dirección que han sido solicitados por los, por, por los gobiernos y, si, y cuántos la empresa ha aceptado y cuántos ha, ha rechazado, porque eso también es un indicativo importante de que la empresa sí está evaluando la legalidad y proporcionalidad de los pedidos. Y para finalizar mis comentarios iniciales, quisiera subrayar en ese punto un avance muy importante de Claro. Eh, en ese año, en el reporte de Perú, que ha publicado uh, sus procedimientos, ha, ha hecho públicos sus procedimientos internos y algunas informaciones sobre solicitudes recibidas, pero sin dejar claro eh, la diferencia entre datos de comunicación, de interceptación y otros datos, solicitudes de otros datos, como registros, localización y todo, pero también con informaciones estadísticas de eso que no es algo que, claro, suele hacer en otros países. Ha hecho eso eh, en Chile, pero eh, de manera general, de los países que están en quien defiende tus datos, no se ve mucho. Como, por ejemplo, Telefónica lo hace de manera global para todos los países en que opera. Claro, no tiene esa política de manera global. Publica informes de sosteni sostenibilidad con algunas informaciones sobre cómo colabora con las autoridades, pero no con informaciones al nivel local. Entonces, ni siempre, claro, aunque sea una empresa regional eh, con actuación en distintos países, ni siempre, claro, está entre las mejores en, la, en los reportes de, de quien defiende tus datos, porque no tiene políticas de, de publicar informes de transparencia, por ejemplo, o los protocolos guía eh, de manera regional o global como lo hace Telefónica o Millicom que en general sí están en las mejores en los países en que opera Millicom tiene una marca que se llama Tigo en general sí pero claro hay un hay un desequilibrio a veces sí están las mejores a veces no entonces en Perú sí está y es interesante señalarlo genial. quizás uh... Voy a tomar un poco el hilo de la, porque la, la, la pregunta, Miguel nos ha dejado una pregunta. Eh, veo que una parte es para mí, pero no la comprendo, entonces eh, voy a ponerlo de esta manera. Eh, a la hora de hacer, ¿quién define tus datos? Eh, si no lo dije muy claro, nosotros eh, es, lo hacemos por tercera vez porque ya lo hemos hecho antes en 2015 y en 2019, este reporte. Siempre nosotros, por ejemplo, eh, Hemos considerado empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones porque en general son las únicas habilitadas para ofrecer servicios de Internet en Perú. Entonces, siempre hemos tomado, por ejemplo, a Claro, a, a Telefónica y, bueno, Vitel y Entel, que ahora son nuevos competidores que, que ya tienen algunos años en el mercado peruano. ¿no? Entonces, siempre pensamos en quién define tus datos como un mecanismo para evaluarlos a ellos. Pero, y acabo la conexión con, con, con lo que dice Miel. Yo voy a dar mi opinión, pero me gustaría también, Viriana, tú que has visto todos los demás reportes, que nos des tus inputs sobre eso. Eh, nosotros no hemos considerado a, a, a empresas fuera de, de, de, de, de este ecosistema e incluso para el reporte de este año, por ejemplo, decidimos no incorporar a, si no estoy mal, dos empresas que recientemente han entrado en el mercado. Uno, uno porque... Una me parece que todavía no empezó operaciones realmente y la otra es porque está en un proceso de reestructuración y por lo tanto eh, el porcentaje de, de usuarios que tiene es tan pequeño que nos parecía en principio injusto incluirla en el ranking de evaluación. Y en segundo lugar nos parecía que debía pasar todavía un poco más para que cuando esta empresa se estabilizara si es que no se va del país, eh, pudiera ser más factible realizar una evaluación en, en igualdad de condiciones. En, pero en ningún momento nosotros nos hemos planteado traer algo que no sea una empresa de este tipo. Pero, y acá tomo lo que dice Miel. Por ejemplo, en el de Colombia, si no estoy mal, eh, y me, me parece que en, en Estados Unidos y en Argentina, pero puedo estar equivocado, eh, en algún momento se han incluido empresas que ofrecen algún tipo de servicio digamos, eh, que corre sobre internet, o en algunos casos son OTTs, por ejemplo. Eh, y se me, se me ocurre en, en Colombia que podría haber visto aplicaciones, por ejemplo. Entonces, bajo la lógica en la cual nosotros hemos desarrollado que define tus datos, las categorías las hemos pensado siempre para empresas de ese tipo, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos añadir a una aplicación, por ejemplo, eh, sobre todo a las más populares, que tratan datos personales también, y que funcionan sobre Internet, eh, habría que hacer una adaptación, por ejemplo, a nuestras categorías. Pero, ¿cómo funciona en otros países donde, eso, donde sí han hecho eso? ¿Han hecho modificaciones específicas o los han evaluado como si fueran empresas de telecomunicaciones? Me gustaría saber un poco cómo, cómo funcionó eso, para, quizás para recoger esa experiencia y eventualmente implementarla en el Perú. Bueno. Antes de, de entrar en esa pregunta específicamente, yo quisiera solo señalar un otro punto que he hablado antes, que sí, de, cuando hablaba de las empresas que tienen actuación regional y que en general como Telefónica o Movistar ¿no? Eh, o Tigo Milico, tienen un, un uh, van mejores, van mejores en, el, en el reporte, pero también hay casos de empresas que no son así regionales y que sí adoptan eh, la idea de la competencia y demostrarse al costado de los usuarios como parte de la pesquisa para eh, demo demostrar más compromisos. Entonces, por ejemplo, en Chile tenemos WOM, en Brasil tenemos Ching, que tiene relación con Telefónica Italia, pero no es tan grande como Movistar. Eh, y, y en Colombia, de hecho, la empresa que ha empezado a publicar informes de transparencia ha sido Entel, que sí es una empresa importante en Colombia, pero que no tiene actuación regional y ha impulsado a las demás. Entonces también a veces puede ser interesante verificar eh, cuando las, las chicas o las menores, cuando ellas ven en eso una, una oportunidad de mostrar que están eh, como una oportunidad de competencia también. ¿no? Con relación a otros puntos eh, de otras aplicaciones, cuando empezamos a hacer el proyecto en América Latina, hacíamos la, la investigación de Who has your back? Eh, en los Estados Unidos con las plataformas globales, no, con Google, Twitter, Dropbox y una serie de otros servicios en Internet. Eh, en la investigación, y ahí hacíamos la, la verificación de informes de transparencia, protocolos guía, de, de alguna manera algunos, de la, algunas de las verificaciones eh, para los Estados Unidos también podrían ser tomadas de manera global. Eh, en, el, eh, en el punto de, de otras aplicaciones, sí, ya tuvimos y siempre lo que verificamos es la importancia de haber como una, una competencia local o algunos a, agentes eh, en ese mercado local para que justo se pueda hacer como esa idea de impulsar una competencia entre las empresas. Entonces, recientemente, por ejemplo, en Argentina, eh, ADC ha, ha, ha puesto en el informe eh, más reciente aplicaciones de delivery y ha puesto tres es eh, justo en ese sentido entonces sí se verifica si publican política de privacidad si publican informe de transparencia si tienen eh, medidas de seguridad Al, la mayor parte de los criterios si, de manera general sí se puede eh, sí se puede aplicar también a esas empresas lo que es importante es es verificar ¿Qué segmento del mercado de aplicaciones de Internet tienen datos importantes de los usuarios que pueden compartir con autoridades? Y que hay por lo menos dos o tres eh, en el sentido de haber alguna, alguna competencia en ese sentido, por lo menos tres, ¿no? Eh, en el sentido de haber, a, haber alguna competencia en ese sentido. También eh, en España se ha hecho eso con aplicaciones de vivienda y aplicaciones de venta de segunda mano. Eh, entonces, sí, no hay que ser solo telecomunicaciones, pero es importante que tenga ese contexto de tienen datos que son interesantes de que las autoridades los piden y hay un, un, un contexto de impulsar competencia entre esas empresas con relación a esos puntos. De acuerdo, sí. Por ejemplo, algo que me, que me llama la atención de si nosotros en el futuro, en, o nosotros, o la organización que, que realice, ¿Quién define tus datos en Perú? Eh, quisiera incorporar aplicaciones, por ejemplo, me llama la atención cómo podría ser eh, la evaluación de una empresa que, no sé, una empresa grande. A ver, voy a pensar en, en, en una red social, por ejemplo, que opera mundialmente. Eh, me parecería que, por ejemplo, si hay otra, otro país que la ha incluido, eh, dado que estas empresas, por más que estén domiciliadas en los países para, para, su, para sus negocios, digamos, funcionan globalmente y por lo tanto la política que aplican es la política del de lugar donde, donde han aparecido. Eh, ¿Habría, digamos, sentido en hacer esa duplicación? Porque yo me imagino que el, la, la política que se aplicaría, por ejemplo, en Twitter será igual en Argentina que en Perú. Eh, entonces, y si, y si hubiera una inconsistencia, eso me, sería raro porque quien viera los reportes diría, bueno, pero es una misma empresa y ya han visto lo mismo, pero Veo dos resultados diferentes. Eh, quizás eso son. Uh -huh. No, sí, dale. Eh, Podría haber algunas diferencias, yo creo, tal vez con relación a, a la legislación, no, pero lo que se ve, por ejemplo, con con la legislación local, no? Eh, pero lo que se ve, por ejemplo, con las empresas de telecomunicaciones que están basadas en Europa, por ejemplo, como Movistar, es que muchas veces, por lo menos con las políticas de privacidad, eh, a, a veces suelen hacer como la base de, de la regulación europea de protección de datos y ponerla en la política de privacidad para todos sus subsidiarias. Entonces, habría que verificar lo que exactamente... Eh, se podría verificar en términos de peculiaridades locales en que se puede avanzar localmente. ¿no? Si hay algo en ese sentido, sí, pero si, si todo lo que se podría verificar hace parte de una política global que está como de una manera general replicada en los países, ahí no se avanzaría mucho. Entonces, habría que hacer un análisis de esa manera. Genial. Sí, pensaba un poco en eso. Otro tema que quiero lanzar a la, la, la de discusión es algo que... Nos comentaron algunas de las empresas eh, y también algunas personas eh, que, que han seguido los reportes anteriores que nosotros hemos hecho. Y es el tema de qué tan arbitrarios son las organizaciones a la hora en que, una vez establecido un criterio, deciden otorgar o no un puntaje o, o lo otorgan hasta cierto punto. ¿no? Y me parece que es una preocupación importante. Yo te comento un poco cómo lo hemos abordado en Perú, en los reportes, y me gustaría saber, también, ¿qué problemas se enfrentan las demás organizaciones que lo hacen en la región? Porque me imagino que es, es algo a tener en cuenta, ¿no? Eh, una vez que nosotros sacamos los criterios y procedemos de hacer la evaluación, en general, yo tengo esta sensación de que el espíritu de quien define tus datos es más que obligar que una empresa siga cierta forma de, de buena práctica, es que logre aquello que es el objetivo de la buena práctica. Por ejemplo, eh, una buena práctica que impulsa quien define tus datos, por ejemplo, en términos de autorización judicial, es que hay un documento escrito, que sea público, además, que las empresas, en que las empresas indiquen que la misma protección que se da a los datos se da también a los metadatos. Entonces, es algo que en la mayoría de reportes se califica como un puntaje aparte, además, porque no, no, no basta eh, que se indique que son los datos los que están protegidos. Tiene que haber una manera de, de señalar los metadatos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros, a la hora de hacer esta calificación, le hemos entregado tanto el, el puntaje como los que colocan la palabra metadatos, como aquellas empresas que sin decir metadatos específicamente, los mencionan a título de ejemplo. ¿Y con eso qué quiere decir? Dicen que además de estar protegido el contenido de las comunicaciones, también lo están sus instrumentos derivados, que puede ser el detalle de llamadas, el nombre de los titulares de las líneas, y todos esos datos que no son la comunicación en sí, pero son estos que nosotros llamamos los metadatos, ¿no? Entonces, lo dejan claro de tal forma que uno entiende que se refieren a los metadatos, pese a que jamás usan la palabra. Entonces, eh, bajo esta idea de que el espíritu de, de quién define tus datos es que las empresas sean claras en decir que los metadatos también de, están protegidos, sin importar que usen un lenguaje específico, nosotros le entregamos el puntaje a ambas. Entonces, de esa manera nosotros lidiamos un poco con la arbitrariedad. Es decir, no le quitamos el punto a quien, sin decir metadatos, sí lo da a entender. Eh, eso como un ejemplo. Y el otro es eh, uno que nos comentó, una de las empresas que nos mandó comentarios, que es el tema de... Eh, ah, se me, me escapa un poco. Que es el tema de... Ah, Es algo que yo llamo el, el mejor estándar. Por ejemplo, en la categoría de transparencia, nosotros calificamos como uno de los ítems que los reportes de transparencia incluyen información sobre las solicitudes recibidas, pero además damos un puntaje aparte a aquellas que en estos reportes digan además detalles, como cuántas son las solicitudes recibidas y cuáles son las rechazadas, quién las ha hecho, cuál es el marco legal. Eh, todos los detalles que son valiosos en sí mismos. Entonces, eh, quienes lo hacen sin detallar tienen un punto, pero no tienen el punto completo. Entonces, eh, uno de los comentarios que nos hizo un, eh, una de las empresas era, bueno, pero de todas esas cosas que tú pides en la categoría, que, que pide el, el reporte, cumplimos con una de ellas eh, y no cumplimos con las demás. Entonces, ¿cuál es, digamos, eh, la regla para medir si se otorga o no el puntaje? Y, por ejemplo, el, lo que nosotros hemos seguido a la hora de eh, o por, otorgar o no puntajes en este tipo de situaciones es buscar si es que hay una empresa dentro del país que ya tiene un estándar que cumple con todo. Entonces, si tenemos a una empresa que cumple con todo, es el estándar deseable. y Por lo tanto, no podemos entregarle la misma calificación a quien cumple todo que a quien cumple parcialmente. Eh, y de esa manera explicamos por qué tomamos la decisión de darle un puntaje a uno y al otro no. Entonces, esa es la manera en que, de nuevo, nosotros lo manejamos localmente, un poco para... Eh, que haya certeza de cómo se entregan los puntajes, pero también para que las evaluaciones en toda la, en, en la región no sean todas diferentes sobre las mismas empresas. Entonces, me gustaría saber cómo, qué problemas ven las otras organizaciones cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? que se cuestionan sus puntajes o, o no saben cómo calificar, si muy estricto o, o, o, o dejando más libertad. Me gustaría conocer un poco eso. Sí. Eh, como decías, las organizaciones, bueno, nosotros tenemos esa colaboración en los distintos países y discutimos la metodología y cuando, sale el, cuando salen los hallazgos también discutimos el, el, los puntajes y todo, pero es importante decir que somos, que somos como un soporte de discusión de la metodología de los hallazgos, pero los informes son coordinados por las organizaciones locales. ¿no? En ese sentido, como decías con los metadatos, de hecho, sí, eh, nosotros utilizamos ese lenguaje hasta porque nosotros lo sabemos, pero creo que para los usuarios ni siquiera la mayoría sabe lo que metadatos significa. Entonces no es necesario que tenga la palabra metadatos ahí, pero que eh, sí si se diga cómo se protege. Eh, los datos que no son las comunicaciones, porque lo que se ve mucho en la región, en la legislación de la de la región y a veces eh, algo que, que tiene que ver con interpretación o mismo con casos legales importantes, es que hay una protección más general y tradicional al, al sigilo del contenido de las comunicaciones y en la necesidad de una orden judicial para accederlo, pero Muchas veces eso no está claro con relación a los datos que están relacionados a la comunicación y que no son comunicación, como los registros telefónicos o los, la dirección IP o la localización, no? Por ejemplo, en Argentina te, hay un caso muy importante de la Corte eh, Suprema con relación al acceso tanto a contenidos de comunicación como a datos asociados a comunicación, que es el caso Jalabi en que se ha dicho que la inviolabilidad debería también extenderse a los datos de, eh, asociados a la comunicación. Pero si miras, por ejemplo, el informe de, de telefónica de transparencia, la manera como está ahí no está, no parece que telefónica pide una orden judicial antes de entregar metadatos. Entonces hay una cuestión de interpretación también. Y cuando nosotros eh, buscamos que las empresas sean más claras y más detalladas en esos puntos, es también para verificar cómo están interpretando. En Perú, eso, eh, la legislación no, no abre tanto espacio para eso. Y Telefónica en su informe es clara, incluso en poner que el contrato de concesión deja claro que la inviolabilidad de las comunicaciones cubre tanto el contenido como los datos asociados y para nosotros es importante eh, eh, esos compromisos más explícitos en ese en esos términos son importantes para dejar esos puntos más claros. Pero claro, no es necesario que se ponga metadatos, hasta porque para la mayor parte de los usuarios, ellos ni siquiera iban a entender lo que eso significa. Por eso eh, el informe de, transpa de transparencia telefónica también es interesante por al inicio decir lo que ellos quieren decir con metadatos y explican lo que está incluido ahí. Con, relac con relación a brindar puntaje, muchas veces nosotros incluso tenemos distintos parámetros en el criterio y decimos ¿no? eh, cómo se brinda la estrella teniendo en cuenta los distintos parámetros y sin duda siempre que hay una empresa que, que, que, ya es, que, que hace todo, eh, se y se quiere, claro, que las otras, impulsar las demás a buscar o a llegar en el punto en que la principal empresa o la empresa que, que está cumpliendo con todo ya cumple, ¿no? Entonces, eh, es importante siempre impulsar la competencia también en ese sentido, mostrando quién está haciendo mejor y los otros que todavía tienen que hacer más. Pero de todas maneras, sí, es importante tener en cuenta también los criterios y la manera como se ha establecido en cada reporte, cómo se va a brindar eh, la estrella de acuerdo con cada, con cada uno. Y ahí muchas veces para verificar si las empresas cumplen con un criterio, por ejemplo, si, eh, si, si tienen información sobre autorización judicial eh, para entregar metadatos y contenido, nosotros le vamos en cuenta no solo una política, pero distintos documentos eh, que están publicados, ¿no? Porque eso es importante. Son los compromisos públicos de las empresas con relación a esos puntos que, que son importantes en la investigación. Entonces, eh, y ahí... Por veces, si consideran políticas globales, por veces los reportes quieren impulsar que todo esté solamente en, en, en, en la política local. Entonces, esos, esos también son, son calibrajes que se hacen en cada reporte. Sí, me parece muy interesante porque pienso que a medida que más el estándar, más alto, eh, nos vamos a encontrar con, con eso. ¿no? Y sería bueno que en la región tengamos eh, predictibilidad a la hora de, de, de evaluar las empresas. Eh, me parece que nos estamos quedando sin tiempo, entonces eh, creo que toca ahora hacer a, a algunos breves statements, cosas que se nos, se nos haya pasado eh, con relación al reporte o, o en general con, con, con lo que ha tenido que ver con él. Entonces te doy el pase, Bridiana, para, para, para que nos cuentes cosas que quisieras eh, que quienes nos están viendo, nos van a ver, se lleven de, de, de esta pequeña presentación y, y, y, y, y luego paso yo. Muy bien bueno eh, primero muchas gracias y felicitaciones por un, por la tercera, muchas gracias por, por, por la charla y felicitaciones eh, por, por la publicación del, de la tercera edición. Eh, creo que es interesante decir que los informes de quien defiende tus datos están muy relacionados a lo que venimos discutiendo con relación a los estándares para acceso a datos en la región y con la investigación que hicimos en ese sentido y que estamos publicando desde la EFF alguna, algunas postajes a algunos posts de evaluación y de análisis de esa investigación más amplia de los estándares para acceso a datos de comunicación en la región que tratan eh, tanto, de la tanto de la relación con legislaciones de protección de datos, cuanto también con la necesidad de transparencia. Y en ese sentido, eh, nosotros creemos tanto que los gobiernos pueden hacer más, ¿no? De hacer, por ejemplo, las notificaciones que están en la legislación de Perú o de, de Chile o, mis, o, o poner en su legislación la necesidad de hacer la notificación, porque eso no está claro en otros países, eh, como también publicar informes de transparencia de los gobiernos eh, y también las empresas, sí pueden hacer mucho para contribuir en ese escenario de transparencia, publicando informes de transparencia, publicando los protocolos internos de colaboración con el gobierno, y la discusión sobre la cuestión de la notificación, que claro, tiene peculiaridades en cada, eh, en cada contexto legal. Eh, en Chile, por ejemplo, nosotros verificamos algunos avances en eso, en las empresas poniendo en sus políticas eh, el de reservándose el derecho de hacer notificación cuando creen posible y, y, y avances más claros y más concretos con relación a otros contextos como en procesos civiles y laborales, eh, cuando se hace solicitud de datos en esos contextos, incluso claro, ha hecho como una carta estándar. En ese sentido, entonces también creo que en cada contexto legal podemos pensar en el en, en, en diálogo, en intercambio con las empresas, los los caminos de avance también eh, en ese sentido, eh, más allá de cambios o cuestiones que se puedan discutir también en términos de reforma de la ley para dejarlo todo más claro. ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. Ahora ya, ya es buenas noches a todos y todas. Sí. Hasta una próxima. Sí. Sí, gracias, Viridiana. Yo literal hago una oración. Los invito a, a, a los que han escuchado o escucharán esta, esta, esta, esta no lo voy a llamar webinar, pero, ni tampoco entrevista, pero esta presentación que, que, que hemos hecho sobre el reporte, eh, lo pueden revisar en hiperderecho.org slash, ¿quién define estos datos 2020? Eh, está bien interesante. Seguramente muchas de las cosas que hemos comentado la van a ver reflejadas allí. Eh, y es un tema que se está discutiendo mucho a propósito de, de, de, de, de lo que está ocurriendo ahora en, en el mundo, ¿no? en el que estamos utilizando más tecnología y nos damos cuenta que cosas que quizás no, nos, no le dábamos tanta importancia antes han cobrado gran relevancia ahora. ¿no? Entonces, de nuevo, eh, gracias a ti, Viriano, por estar con nosotros hasta tan tarde. Eh, gracias al apoyo. La gente no, no se ve en el reporte, pero esto es un trabajo de casi un año en el que hemos intercambiado correos, comentarios, eh, borradores, eh, pero finalmente estamos aquí, lo estamos presentando, y, y, y esperamos que a los que van a revisarlo eh, le, le, les parezca un, un, un material interesante. De nuevo, muchas gracias, Veridano, muchas gracias, Lorena, por acompañarnos en, en la moderación, y gracias a los que nos ven ahora y, y nos verán después. ¿Decim, ¿Decimos chao Lorena? Me parece que sí. ¡Chao! sí ¡Chao! Creo que Chau. Sí. Chao.